¡Ey! ¡Buenos días! ¿Ya os lo habéis comido todo? Ya, sí. ¿No me habéis dejado...? Oye, qué limpia tenéis la mesa, ¿eh? Hombre, es muy limpia. Y aún queda comida, por... <risas> ¿Qué estás viendo? ¿Qué no estás viendo, queda, Jaime? ¿Qué estoy viendo nuestro pedazo de vídeo de la etapa 1. Wow. Pedazo de resumen, tenéis sí. que verlo. Like, suscribir, que es gratis, joder. Bueno, ¿qué comen los ciclistas? ¿Qué desayunan los ciclistas? Pues un poco de sobaos, un poco de... ¡Oh, esto de brioche de chocolate, está brutal! ¿Qué más? Nos hemos hecho unas tostadas, café y sobre todo, mucha droga. ¡Ay, ah, que no falte la fontaneda! Pues, ¿qué te vas a llevar? ¿Todo esto te vas a no, llevar? ¡No, no, Mira, Giorgio es peor. Mira, mira lo que se va a meter. Aquí. ¿Sales? Eh, sí, sí, sales, sales. Sales de marcha, ¡Sales! <risa> Bueno, eh, joder, aquí estáis con nervios sí, ¿eh? sí. Etapa 2, Rioja by Race Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis recuperados de ayer? Sí, que sí, sí Tranquilos porque son 70 kilómetros con casi 2.000 desñuelos O sea que tampoco hay que volverse loco al primo Tres cuesta? son tres ¿En qué kilómetros? Eh, 23 y 40 ¿Cómo nos cuidan a los corredores? Oye, ¿no querrás un cortado? Ya no lo he tomado, es que va ah. tarde, macho Hoy es tarde, si faltan 20 minutos para salir hay que estar preparado ya ¿Cómo te fue ayer la carrera? Bien, sí, llegué sí, sí, como esperaba, de los últimos ah, bueno, pues, pues has cumplido los objetivos Estoy entero Sí, bueno, no te has caído, eso está bien Lo principal Bueno, pues esto es el cajón, nos han ido llamando... Por orden de dorsal, por orden de clasificación. Entonces deben de tener aquí como unos seis cajones o algo así. Ahí están los buenos, los pros, y aquí ya la purria. Y los lobos me los he dejado ahí atrás, en a tomar por saco. Así que hoy me toca salir solo y igual los espero, ¿ok? Igual me caliento, no lo sé. paso de la carrera, tanto en salida como en llegada. No sé qué mierda me he hecho, pero me he puesto adelante. No sé para qué, si ahora me va a quedar. Y aquí esta gente me está sacando los ojos. Van como los locos. Mira, mira. El cajoncito, ¿dónde viene? ¡Ay! primera subida larga del día. Hemos pillado ya al grupo que estaría 3 minutos por la hora. esta sí, mierda eh. Habrá que aflojar. y un respiro. Me he tomado un gel. Me están dando un poco de calambres que voy deshidratado. No he cogido agua en el, en el habitamiento y la he cagado. A ver si llega pronto el último habitadamiento y bebo. Mira, mira estos que fuertes están. ¡Hala! estoy perdiendo la carrera tú. Vaya puto asco, 4 ah, horas y 10. Mira, he hecho una mierda con lo limpio que venía yo de casa. Ahora la comidica, ¡qué buena! ¡Ole! ¿Qué tal? Hoy mejor, ¿eh? Sí, hoy mejor. Hoy mejor. Por lo menos he ido a mi ritmo, he podido controlar el pulso y todo, igual. Bien, Hay un gran brillo ahí, pero bien. Bueno, es... Me podéis haber comido antes, macho. Un placer. Antes, un placer. <risa> Cuando <risa> quieras, ya sabes. <risa> Mañana más, pero no mejor. ¡Vamos! ¡Para! para, para, tranquilo, tranquilo. Vamos ahí. ¡Vamos, campeón! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Oh, bien, muy bien, muy bien. me Barro, sí, sí, había un poco, ¿verdad? <risa> ¿Y cómo es que habéis ido juntos? Se me ha ido. Luego la he cogido la vacía yo. Ya, ya hemos, hemos ido sido desde 40 o por ahí Sí, la mismo oh, no. Oh, no. <ríe> ¿Qué pasa campeón? No, Estapa 2, a la saca a ¿Qué tal? tomar por culo Hola, ¿qué tal te ha ido? Uah. ¿Te has cansado o qué? Un poco Calambre, garrampas. Dos veces calambres, pero bien, solventados ¿No te has caído? No, he bajado no, no. de puta madre, mejor de lo que pensaba ¡Huala! Un... He hasta aprendido a bajar mejor hoy todo. Muy, ¡Muy bien! ¡Muy lo contento! Eh, mañana más, si podemos, mañana más Jaime, ¿estás bien? ¿Estás llorando? ¿Qué te pasa? ¿No te ¿Eh? Sí, ¿sabes? se te ve, se te ve muy <muchas> contento ¿eh? ¿Cuántos años llevas con la bici? Y dos años, uno y medio. Uno y medio. Y seis meses me han dicho que has estado lesionado. Tienes que, que operar. ¿verdad? ¡Hala! Porque en verdad, pedaleando bien desde enero. ¿qué? ¿Y cuántos sí. kilómetros llevas? ¿Eh? Sí. Dos mil, ¿no? Desde enero, desde más enero o menos. Dos mil, sí. Es por prisa, eh, pero no queremos mojar. Bueno, pues esto, eh, esto es un chaval eh, que está sufriendo y está luchando por conseguir sus objetivos. ¿Eh? Y por superarse a sí mismo, muy bien. ¿Dónde estamos, chavales? ¿La ¿La bien, bien. No se puede venir a Logroño y no venir por aquí. ¿Eh? ¿La ¿La la costa? Costa? No todo va ¿Qué estás haciendo? Mira, mira, mira, mira, mira. mira. Esto, instrucciones. Con esto. ¡No lo ha hecho! ¡Hijo, hijo